saludamos desde la Coordinación de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La diferencia entre la psicología y la psiquiatría es el tema de nuestra siguiente cápsula. Hola, bienvenidos de nuevo a esta sección llamada Psicología con Compe. Eh, mi nombre es Paloma, creo que ya me conocen. Estoy con mi compañera Nat y con mi compañera Donají. Quisimos establecer esta dinámica como para que hubiera un punto de debate. Y bueno, importante, pues el tema de hoy va a ser acudir a terapia y la importancia que tiene. Empezando por el estigma que era pues ir a terapia, de que las personas no, no tienen mucho que acuden a buscar ayuda psicológica con esta normalidad, porque antes era como de solo los locos acudían a terapia. Sí, pues eh, creo que el, ese estigma comenzó porque la gente no sabía diferenciar entre que era un psiquiatra y que es un psicólogo, que hacía uno y que hacía otro, entonces lo encerraban todo en que eran enfermos mentales uh -huh. y en eso quedaba, como que no había más información sobre a qué se dedicaban los psicólogos enteramente o los psiquiatras. Entonces, al momento Según de diferenciar, cada uno pues nos dimos cuenta que completamente diferente el sí. trabajo de ambos. O sea, no existe una línea de, de diferencia, ¿verdad?, entre uh -huh. ambos. Uh -huh. ¿Y ustedes por qué creen que se haya dado esta confusión como de manera social? Yo creo que es muy fácil <coughs> confundir psicólogo, psiquiatra. Y por ejemplo en películas antiguas o incluso lo que nos decían nuestros familiares era de que pues el psiquiatra, bueno, era un manicomio, como se les llamaba, era lo peor del mundo. Porque también utilizaban técnicas bastante agresivas, violentas, como pues los electroshocks, que sí, que a mí, bueno, a mí, en lo personal se me hacen bastante, es mucha crueldad para una persona enferma. Entonces se creó como este estigma de que es que no, solo es para locos, sin saber que un psicólogo es muy diferente a un psiquiatra. O sea, el psicólogo es completamente diferente porque para empezar el psicólogo no te puede medicar como lo puede hacer un psiquiatra. Las necesidades son distintas, ¿no? Y ahorita yo siento que ya le estamos dando más importancia a las emociones, ¿no? O sea... Está bien aceptar que tienes necesidades como hablar de tus emociones o identificar tus emociones, que lo mencionaba Nat. Eh, es muy importante eh, saber distinguir nuestras emo emociones, uh -huh. no, no eh, decir que son buenas o malas, todas son emociones y ya la tristeza, el enojo, la felicidad, todas son emociones, todas debemos de entenderlas, abrazarlas y vivirla. ¿Y qué, qué dijo el público, chicas, al respecto? Eh, bueno, ¿puedo leer un testimonio? Vale. <ríe> eh, bueno, tengo el testimonio de una chava llamada Daniela, que ella me mencionó que, pues, por más cliché que suene, si tu salud mental no está bien, tú no, tú no estás bien. O sea, Nada está bien, de hecho puso nada está bien porque pues realmente no puedes estar bien ni en la escuela, ni en el trabajo, ni con las personas que te rodean. Dice, creo que es importante el poder conocerte en terapia y el poder afrontar tus problemas, traumas en el proceso. Te ayuda a poder mejorar la relación con tu entorno y con todos los que te rodean. Además vas sanando infinidad de situaciones y esto te permite poder seguir avanzando y crecer como persona. ¿Cuál sería una conclusión para ustedes? Pues que nunca estamos solos, o sea, siempre tenemos a alguien que nos puede ayudar. Por ejemplo, tu salud mental siempre va a ser lo más importante. Si necesitas ayuda, puedes acercarte a, a nosotras. Como conclusión, que comprendamos que ir al psicólogo no es para locos y que todos en algún momento nos va, vamos a necesitar uno y que está bien, está bien sentirse mal y no están solos Como parte de los festejos del 60 aniversario de nuestra unidad académica de odontología escucharemos al maestro Adrián Yañez Larios quien habló del marketing dental en su conferencia de inauguración Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, soy el profesor doctor en Ciencias Adán Yáñez Larios y vengo como presidente de la Federación Dental Ibero Latinoamericana aquí a celebrar el 60 aniversario de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Me tocó abrir este maravilloso congreso, esta semana cultural que tienen ustedes con mi charla Marketing Dental Profesional y así estamos invitando a muchos amigos, muchos colegas que vienen del extranjero a compartir sus conocimientos, sus sus investigaciones, sus mesas clínicas, aquí con todos los alumnos, profesores, investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. O sea, venimos a celebrar con ustedes ese 60 aniversario. Con mucho gusto mi ponencia versó en lo siguiente. Marketing dental, el término sí es mercadeo, es eh, el hecho de vender un producto, pero quisimos hacer el cambio a lo que es el marketing dental profesional, en donde soy el propietario de la marca, por el INPI, de marketing dental. Hay que hacer algo profesional, con ética, con calidad y ofrecer servicios que pueden garantizar el éxito de nuestro trabajo, así como la satisfacción de nuestros pacientes. Ese fue el ámbito de la charla, el que ofrezcamos servicios con calidad, con calidez, con preparación, con tecnología de punta para que el paciente, los pacientes se vayan muy satisfechos. Ese es el marketing dental profesional, el que hagamos servicios de calidad en la salud oral, pero que tengan ellos el margen de satisfacción de nuestros pacientes, como el personal de haber hecho algo muy bien hecho nosotros consideramos actualmente que esta materia, esta carrera este diseño de marketing profesional, ético, debe de ser llevado en la currícula de nuestra carrera de odontología porque ahí vamos a revisar todo lo que es el, el concepto mundial, el concepto global de cómo vas a posicionar tu marca, me refiero a tu nombre, a tus servicios profesionales, para que pueda ser tomado en cuenta en esta competencia que allá de lo que es la odontología, se tiene un cálculo aproximado que por año egresan 10 mil alumnos de nuestras universidades, a la fecha son 148 instituciones de educación superior públicas y de capital privado en nuestro país y en donde egresan más de 10 mil alumnos por año, entonces esta es una competencia bastante importante, entonces quien tenga la capacidad, la calidez, el marketing profesional, los conocimientos, la ética será quien despunte en esta pro hermosa profesión que es la odontología el Museo de Ciencias de la UAS adquirió recientemente un armonógrafo para su sala de mecánica con recursos del proyecto Inspirarte en la Ciencia Recreativa, financiado por el Conacyt. ¿Quieres saber un poco más? ¡Acompáñenos a verlo! Bueno, lo que nosotros tenemos aquí es un aparato que se llama armonógrafo. Es un aparato eh, que se hizo muy popular en el... En en el siglo XIX ¿sí? fue eh, francés de apellido Lisayus el, el primero que explicó las figuras que se, que se forman al acoplar estos péndulos eh, que se encuentran oscil oscilando pero están conectados de alguna manera por un eje ¿no? entonces la, la misma oscilación de los péndulos que es, va perdiendo energía que se va amortiguando pues va generando digamos un patrón eh, visualmente como un dibujo no Esta, este aparato en particular está diseñado a partir de madera piezas de, de cobre y algunas piezas mecánicas de, de latón se trató de hacer un aparato que fuera lo más lo más parecido ...a lo que se tenía en funcionamiento en el, en el siglo XIX... ...y le hicimos algunas ligeras modificaciones para actualizarlo... ...como ponerle una lámpara para que se viera el, el, el dibujo... ¿no? ...y algunos ornamentos de, de la época de, de la revolución industrial... ...lo que le llaman ahora eh, steampunk. ¿no? Este aparato pues, este, pertenece ahora aquí a la, a la Universidad Autónoma de Zacatecas y pues va a estar en exhibición a partir de, de agosto. ¿no? Entonces voy a, voy a mostrarles un poco algunos de los dibujos que, que se pueden generar. La diferencia entre un dibujo y otro va a depender de las frecuencias de oscilación individuales que tienen cada, cada péndulo. Si un péndulo se mueve ligeramente más que, que otro, entonces eso va a cambiar la trayectoria del, del, de la pluma en el, en el papel. A, al cambiar esas trayectorias, pues se generan diferentes tipos de, de gráficos. ¿no? Si todos están, digamos, moviéndose al, al unísono, ¿no? la figura es, es muy simétrica, pero si hay un desequilibrio entre los tres movimientos, como puedes ver, ¿no? ese desequilibrio se ve manifiesto en la, en la figura que tenemos en el, en el plato es tarea, la hora del grupo Quark, ¿no?, de pues, llevar a, digamos, un, un, un, una serie de experimentos, de un estudio sistemático, haciendo pequeñas modificaciones de manera, de manera sistemática para ver cuáles son esas variaciones las que van generando diferentes tipos de, de trayectorias. Y bueno, en el, en el sentido de que aquí se maneja a, aleatoria, ¿no?, o sea, nosotros hacemos un movimiento sin, sin calcular el empuje, ni calcular exactamente cuál es la cantidad de fuerza que le vamos a dar. Entonces, hacer una pequeña variación en los diferentes movimientos te va a generar otra, otra gráfica. Los diferentes patrones simétricos pues, de, te van generando una, una, una estructura, pues es, es este producto del, del movimiento acoplado. Digamos que si, si estos este, péndulos pudieran estarse alimentando de energía constantemente sin, sin perderla, entonces el dibujo siempre estaría en las, en las orillas. ¿no? Pero en el caso de que, de que se va perdiendo cada vez movimiento, cada vez por, por la misma naturaleza, el movimiento se va perdiendo, entonces el dibujo se va haciendo más concéntrico, al punto en que se, cuando ya llega a, a, la, a hacer mucha fricción, la pluma con, con, el, con el papel pues lo va frenando,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 Como de costumbre, la antropóloga Adriana Macías nos trae un interesante tema en nuestra siguiente cápsula. Conozcamos los orígenes de la irrigación agrícola. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les voy a hablar de la agricultura y sus técnicas de irrigación. Básicamente, bueno, nosotros sabemos que el hombre eh, llega un poco más indefenso que todas otras especies y tiene que producir su alimento. Primero, selecciona algunas cosas del entorno, las empieza, digamos, a cuidar de forma regular y eso se conoce como la agricultura incipiente. Con el tiempo empieza a llevarlo cerco, cerca de donde él vive, este, donde pernocta y empieza a tener mayor cuidado sobre algunas especies que son su favor, sus favoritas o de consumo regular y empieza a establecer pues, bueno, protección en torno a ellas, pues básicamente establecerles muros, muros verdes al inicio, luego con el tiempo muros más fuertes para que animales que llegaban a, digamos, a, a los alrededores no alteraran sus cosechas y así se fue ordenando el espacio, volviéndose digamos, más seguro tener alimento. Con el tiempo también fue necesario pues, irrigarlos, regarlos, tenerlos húmedos y generar una constancia en la producción de ciertos alimentos. Con este, digamos, con este afán, pues depende del contexto, es un poco la tecnología que se utiliza. En el norte de México podemos ver que las obras de irrigación más comunes sean las de contención, porque este, no había pues, bueno, grandes arroyos ni muchas lluvias, pero cuando había pues, se trataba de contenerlas o mantenerlas por un largo periodo y lo que se construían pues, bueno, eran jagüeyes, bordos, que son estas excavaciones que permitían una cierta cantidad de agua para luego redistribuirla en los alrededores. Más para el altiplano, que es bueno, en donde se encuentran estas civilizaciones con alto desarrollo agrícola, pues básicamente existían otras obras como este, las, bueno, las acequias, las terrazas, lo que son los campos elevados que nosotros conocemos un tanto como las chinampas, donde había una gran producción de, pues, de cultivos, básicamente este, hortalizas, eh, verduras básicamente y bueno, lo que es la milpa. La milpa básicamente era una unidad de producción cercana a la casa, donde se producía todo lo necesario, los cuatro productos básicos de la economía o de la alimentación mexicana, ...que era el maíz, la calabaza, el frijol y el chile... ...y estos productos necesitan mucha, mucha agua... ...y entonces lo que se hacía era pequeñas, este, pequeños canales de irrigación... ...donde se mantenía constantemente el flujo de agua... ...para que se absorbiera por los productos... ...y crecieran, bueno, bellos y esplendorosos todo el año... Más, digamos, para el sur encontramos otras obvia, obras de infraestructura un poco más complejas, pues bueno, que, que tiene que ver con acueductos subterráneos para poder extraer el agua del suelo y poder distribuirlas a otros campos. También para el sur, en la zona Maya, existen los campos elevados, pero es un poco una variante distinta a lo de las chinampas, es decir, se, se rediseña el, el, el flujo o el orden del suelo, pero se mantiene húmedo constantemente. Digamos que, este, bueno, hubo tanta transformación que la tecnología, como decíamos, está adaptada conforme al cultivo. Y en las casas también se tienen productos, bueno, cultivos o irrigaciones, digamos, manuales, pues de la llave, de terrazas... Eh, digamos, alturas de, ciertas, de ciertos productos para mantener la, unidad, la humedad. Pues básicamente el agua es un elemento que permanece con nosotros constantemente, sin notarlo, incluso en el ambiente hay humedad que garantiza el crecimiento de nuestras plantas y si nosotros procuramos que nuestras plantas estén húmedas, pues van a mantenerse fértiles y bellas. Esperemos que ustedes hereden del pasado este conocimiento. Hasta la próxima. A continuación, vamos a conocer una nueva publicación académica de nuestra universidad. Hola amigos de Multiverso Was, es un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes y en esta ocasión con una invitada muy especial, la doctora Angélica Medrano Enríquez, que junto con el doctor Francisco Montoya Mar, vienen a presentarnos una de sus últimas obras, titulada Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios. ¿Por qué no este, le comenta a nuestro público un poco de su nueva obra, por favor? Gracias, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, este libro, Estudios Históricos Inter y Transdisciplinarios, es una obra compuesta... ...por eh, diferentes temas, eh, manejamos tres temáticas básicas en este libro... ...que son temas que están en boga en la actualidad... ...porque uno de los temas es población y salud... ...el otro es eh, violencia y conflicto... ...y un tercer tema que es eh, transformación del paisaje y patrimonio arqueohistórico. Entonces, esos son los ejes que se manejaron en este libro... Tenemos investigadores eh, argentinos, de Estados Unidos, de diferentes instituciones mexicanas del Centro INA, eh, Yucatán, Centro INA -Sonoro, Sonora, perdón, eh, del Departamento de Antropología Física, también universitarios, alumnos de la maestría eh, en historia, del doctorado en historia, que hicieron sus aportaciones en esta publicación y vienen temas muy diversos desde la arqueología histórica, desde la antropología, desde la... Eh, ingeniería incluso, entonces eh, este libro eh, me, muestra eh, cómo podemos hacer la investigación con diferentes metodologías de disciplinas diversas para el conocimiento del pasado. Muy bien doctora, pues uh, le agradecemos este, que haya eh, aceptado venir con nosotros. Y bueno amigos, ahí lo tienen, es una obra muy interesante en verdad, y aparte es un libro muy bonito con láminas a color, este, muy bien hecho. Este, si están interesados, pues ya saben, se pueden comunicar con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial was y con gusto les haremos llegar un ejemplar o veremos qué más se llevan por ahí. Muchas gracias, doctora. Amigos, hasta la próxima. Bueno, sí, pues eh, es un gusto presentar a la doctora Rita Vega Baeza, docente investigadora aquí en nuestra casa de estudios, en la unidad académica de eh, Docencia Superior y también eh, pues doctora en eh, Filosofía y Pintora. Principalmente estamos aquí para eh, festejar y rememorar un gran acontecimiento que acaba de ocurrir. Es decir, que llevamos conjuntamente y con el colectivo que coordina desde México, de pintores, el colectivo de artes visuales internacional toro Azul, una exposición en la comuna de Ever, en Bruselas, Bélgica, capital de Europa, que se intituló Variaciones sobre la Paz. Y pues cedo la palabra a la doctora. Rita eso. Pues muchas gracias, buenos días. Bueno, sí, eh, este, estamos aquí para eh, este, difundir, comunicar este evento que llevamos a cabo en Bélgica gracias a la colaboración de múltiples personas e eh, instituciones. Eh, soy la directora del colectivo de arte Minotauro Azul que se fundó en en Madrid, España, en el 2018 con un grupo este, que a su vez mmm, nos formamos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y después invitamos a algunos artistas también de acá de México, de Aguascalientes, de Querétaro y obviamente de aquí de Zacatecas, eh, en el espacio del doctorado mmm, ...de estudios de las humanidades de aquí de nuestra universidad... ...nos hicieron la propuesta de pintar bajo el tema de la paz... ...en virtud de los programas que tienen ahí... ...y pues inmediatamente dijimos que sí... ...nos dimos a la tarea de, pues de pintar bajo esta temática... ...no obstante, pues se atravesó la pandemia... ...y mmm, tuvimos que esperar un poco hasta ahora que nos fuimos a Bélgica... Y finalmente llevamos a cabo esta exposición de arte eh, en todo el colectivo de Minotauro Azul. Exposición comisariada eh, muy contundentemente y muy gratamente pues por la maestra Ann Lainiers y otras personas eh, que ella contactó de ahí mismo, ¿verdad?, este, en el espacio, Yo de la Ode, ahí mismo de Bruselas, donde se llevó a cabo nuestra exposición Variaciones sobre la Paz. Ahora, en, en julio, fue una exposición consideramos muy exitosa, eh, muy alentadora, muy gratificante y pues eh, muy festiva. Incluso estuvimos eh, presencialmente eh, las artistas y la comisaria y algunas otras personas que se unieron al trabajo como Elsa Salinas. Y bueno, pues estamos muy, muy, muy contentas de, de este logro. La universidad nos apoyó con las impresiones de, pues de los dossiers, eh, de las invitaciones de mano... Mmm, eh, de los carteles y pues también se difundió en la prensa en, en Bruselas este, este evento, ¿verdad? cosa que nos llena de, pues, de entusiasmo para continuar con otros proyectos igual de exitosos. Pues muchas gracias eh, Rita Vega Esa por eh, su presencia, por esa colaboración muy exitosa que se realizó eh, con el máximo equilibrio, en total armonía a través de pandemias, cambios administrativos y demás complicaciones. Y eh, esperemos eh, volver a vernos pronto para los proyectos futuros, agradeciendo también a nuestra universidad, al igual que la Administración Comunal de Ever en Bruselas, por su gran eh, apoyo. También. Claro que sí, muchas gracias a todos. Los invitamos a conocer una investigación del posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, que serán de gran utilidad para nuestra sociedad. Hola, mi nombre es Guillermo Eduardo Campillo Rivera, soy el estudiante del doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Les voy a platicar un poco sobre el tema en el que estoy trabajando que tiene por nombre dosimetría en órganos sensibles durante la toma de radiografía panorámica dental. ¿Cuál es la motivación de este trabajo o qué nos llevó a hacerlo? Bueno, debido al crecimiento mundial del uso de rayos X en el área de odontología, es importante saber las dosis que reciben los órganos cercanos por la dispersión de la radiación en torno a una radiografía panorámica dental. Este tema no ha sido tratado debidamente en la literatura, a pesar de las recomendaciones internacionales de considerar la radiación en los estudios radiológicos. Aquí les muestro tres tipos de máquinas que utilizan radiación del tipo X. Estando como, como la más común, la de radiología convencional. Esta máquina hace radiología de tipo digital y convencional. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una radiología convencional es cuando se plasma nuestra imagen directamente en una película radiográfica. Mientras que en la digital, nuestra imagen será plasmada en una pantalla o en un monitor y si es requerida, lo podemos imprimir de ahí Esta máquina hace pruebas de cualquier parte de nuestro cuerpo en dos dimensiones Después tenemos lo que es el área de ontología donde hay dos máquinas distintas Primero está esta que tenemos aquí, que es la máquina parafical conocida por su, uno de sus pruebas Esta máquina hace exámenes de modo intraoral ¿Qué quiere decir esto? Nuestra película va a estar siempre dentro de nuestra boca por ende, va a ser eh, pruebas del tipo convencional En comparación con esta que es el ortopantomógrafo Que es el área de estudio en la máquina que estamos estudiando nosotros Esta máquina gira alrededor de nuestra cabeza Dándonos una imagen en dos dimensiones De ambos maxilares, se le conoce como imagen panorámica dental. Hace pruebas de manera digital Y extraorales. Por último tenemos lo que es la tomografía computarizada Esta mediante pequeños cortes Hace pruebas... Hace imágenes en tercera dimensión del área que debemos estudiar Y hace pruebas de manera digital Bueno, estas son algunos, algunas máquinas Pero al momento de utilizarlas Siempre va a haber tres tipos de, de radiación Con cualquier máquina que utilice rayos X Aquí podemos ver, por ejemplo, la radiación de fuga Que esto, a pesar de, de que nuestro cabezal o nuestro tubo de rayos X Está bien protegido por un equivalente de plomo O plomo mismo Si sí hay escapes de radiación de rayos X duros después tenemos lo que es la reacción directa que esta es la que llega hacia el área de interés de estudio o tratamiento esta al momento de interacción con el cuerpo humano va a convertirse en, va a causar reacción dispersa, como podemos ver aquí en estas fechas pero no solamente va a dispersarse hacia fuera de nuestro cuerpo, sino que también internamente llega, pudiendo llegar a órganos sensibles por lo que nosotros estamos simulando en, mediante métodos Monte Carlo un fantoma eh, hermafrodita Con los órganos de interés Aquí tenemos eh, avances de nuestro fantoma Donde podemos ver claramente los cristalinos La tiroides, ovarios, testículos Y glándulas mamarias. Entonces en gran, eh, A grandes rasgos Nosotros estamos haciendo el estudio De la relación dispersa En torno a un ortopantomógrafo De manera presencial como de manera digital Y aquí les muestro un pequeño video De ¿Cómo podemos ver cómo se, se actúa nuestra, nuestra radiación podemos ver aquí que este venía siendo nuestro útil y todo lo que vemos aquí es mediante dispersión de radiación y fuga de cabezal donde podemos ver que llega claramente a cristalinos, tiroides, glándulas mamarias, ovarios y testículos que es el área que estamos nosotros eh, estudiando de manera física y de manera virtualmente para hacer una comparación entre ellos dos y eso sería todo Muchas gracias por su atención. A continuación, conozcamos el interesante tema de investigación de una alumna en el doctorado de Estudios del Desarrollo. Hola, mi nombre es Abigail Salinas y soy alumna del doctorado en Estudios del Desarrollo. Actualmente me encuentro desarrollando un tema de investigación que es representaciones sociales de la diversidad funcional y su impacto en la ejecución de políticas públicas. Este tema de investigación pues trata de las representaciones sociales que tenemos aquí en México de la discapacidad y cómo eso repercute en la ejecución o no de las políticas públicas. Porque eh, también este proyecto se va a comparar con otro país de Latinoamérica como Chile, donde tienen políticas públicas buenas en torno a la discapacidad, y con un país de un primer mundo, de un mundo o de un primer mundo como España o Estados Unidos, porque también las políticas públicas que manejan allá en torno a discapacidad, pues son eh, relevantes. Eh, se escogió el término de diversidad funcional porque este es un concepto que nace recientemente, dos autores lo eligieron para hablar de la discapacidad de una forma neutra o más intermedia y que no fueran términos como minusválidos válidos o eh, discapacitados. En mi proyecto de investigación la discapacidad o ese término no se ve como un eh, concepto peyorativo, pero se concuerda más con lo que significa diversidad funcional, que quiere decir que las personas realizan las mismas actividades que cualquier otra, solo de una forma diferente. Por ejemplo, alguien que no tiene un brazo toca el violín a lo mejor con una pierna o con los pies. Eso no quiere decir que sea menos válido eh, que toque el violín de esa manera, sino que solamente está haciendo la misma actividad de una forma diferente. Por eso concuerdo con esa eh, definición de discapacidad o div diversidad funcional. También en este proyecto de investigación pues se habla de cómo el estado de bienestar en algunos países se hace cargo de políticas públicas que benefician a las personas con discapacidad, por ejemplo, con prótesis o con aparatos auditivos, con bastones para las personas que son débiles visuales. Pero eh, también, por ejemplo, si el estado es el que cubre ese recurso o si lo cubre el sector privado. Entonces, ¿cómo afecta pues que sea un país desarrollado o subdesarrollado y el tipo de estado en el que nos manejamos? Por ejemplo, hay un autor que maneja tres estados de bienestar, uno de alta desmercantilización, donde el estado se hace cargo prácticamente de estas necesidades que tienen las personas con discapacidad, y uno de desmercantilización baja y otro medio, donde el, el primero es donde pues realmente no cubre nada el Estado y las personas tienen que batallar y esforzarse para cubrir esos gastos que necesitan y el medio es pues un punto intermedio entre el Estado y las personas en quien cubren estos gastos entonces pues es un tema que desde la, el ámbito personal me pareció interesante por mi experiencia de vida y espero que les guste. A continuación, les presentamos los pormenores de la Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas de la UAS. La Maestría en Investigaciones Humanísticas y Educativas es un posgrado mmm, que se creó en el 2011. Entra al PNPC, ahora Sistema Nacional de, de Posgrados, y, y afortunadamente han transcurrido seis generaciones. Ahorita estamos con, atendiendo a la sexta. Cada alumno de estas generaciones han sido alumnos becarios. Nuestro posgrado es muy importante al interior de la universidad y es muy especial este programa porque en un solo programa atendemos cinco orientaciones. Es decir, estamos trabajando, eh, podría decirse, con cinco maestrías en un solo programa. Eh, políticas educativas, literatura hispanoamericana, desarrollo humano y cultura, filosofía e historia de las ideas y comunicación y Podemos decir una amplia oferta para de, en diferentes eh, orientaciones o especialidades en los cuales los alumnos pudieran eh, acceder a alguna de ellas. Pues es un programa donde los jóvenes mmm, pues se dedican primero, principalmente en la investigación, en dependencia del área. Este, en el desarrollo de su formación están comprometidos a realizar dos estancias, una nacional en alguna universidad o institución de educación superior de, de aquí de nuestro país y otra internacional. Eh, evidentemente, pues se trata de instituciones eh, a los que, van los jóvenes a realizar esa estancia en un afán de que conozcan, de que aprendan, de que amplíen su panorama y que les permita fortalecer su formación académica. Pero además también buscamos de que esta estancia le abone a su trabajo de investigación. Creo que a la fecha pues ha sido muy fructífero esta, estas actividades porque efectivamente si los jóvenes desde que llegan con su experiencia de su estancia nacional, llegan muy contentos y vienen pues, efectivamente con otra visión. Atendemos alumnos de otros estados, de otros países, pero también de aquí, de nuestro estado principalmente. Y algo que, pues, que nos, pues, nos da mucha alegría, nos pone contentos, pues, es que también estamos, hemos generación tras generación hemos, he estado atendiendo alumnos de, provenientes de nuestros pueblos originales. Eh, jóvenes que vienen de Veracruz, jóvenes que vienen de Puebla, de Guerrero, de... La mayoría de nuestros egresados eh, continúan estudiando un posgrado, es decir, un doctorado. Y también nos da también mucho gusto en este sentido que los jóvenes de los pueblos originarios, nuestros alumnos egresados, han continuado estudiando incluso en posgrados de otros países. Los alcances de nuestros docentes y alumnos son de nivel internacional. A continuación, conozcamos dos testimonios de alumnos en la Universidad Nacional de Colombia.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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en multiverso con unas invitadas muy especiales, las voy a presentar. Estamos con Diana Vaquera, Alejandra ¿sabes? Navarro, Fernández Careño y Stephanie Navarro. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Muy bien, muy, bien. Sí, muy bien. <risa> <risa> Bueno, y se preguntarán, pues, qué, ¿qué están haciendo aquí, verdad? Pues ellas son las ganadoras de Medalla de Oro en el 2021 y Medalla de Bronce en el 2022. Pues de fútbol, entonces pues felicidades chicas, no sé si alguien quiera decir cómo se siente al, al ganar, es tan, tan padre, ¿no? Pues yo creo que más que nada nos sentimos muy felices y orgullosas es algo que que teníamos como objetivo desde hace mucho tiempo y que gracias a Dios pues ahorita se están dando los resultados y pues es gracias a todos los méritos que hemos tenido ¿Alguien más? Pues es como una felicidad muy muy grande pero como dice va que este, este se, ha, se ha seguido por muchos años y pues darte cuenta que después de todo el esfuerzo pues si sí viene el, el fruto es muy gratificante muy bien alguien le gustaría decir pues cuál es su próximo plan si tienen como algo en mente para futuro o simplemente están dejándole llevar pues Ahorita estamos de vacaciones, <risa> Muy bien. descansando un poco, pero yo creo que en agosto volvemos a, a entrenar, a volver a mantenernos en eso que hemos logrado y pues tener mejores resultados que de los que ya hemos obtenido. Yo creo que ahora el, el objetivo será con Adi, no o sea, inicia también más o menos con octubre. Uh -huh. y en ese torneo pues se quedaron como en cuarto cinco, Entonces yo creo que sería el siguiente objetivo, superar eso. Claro. No, y lo van a lograr porque pues aquí estamos con pura chica exitosa. Ahora hablando pues un poquito sobre siendo mujeres en este ámbito del fútbol, ¿alguien ha visto como algún obstáculo que, que ha sentido por, por, en este lado pues del fútbol? Siendo mujer. Pues sí hay, ah. este, creo que volvemos a los tabús este, de que no es para las mujeres varios pues, deportes, y hablando en general y también pues tenemos compañeras que batallan mucho con el apoyo de los familiares con el de que no mueren este, algo bueno y pues también el, pues, nosotros, con, entre sociedad también a veces es como, hay este, que se echan burla o y bueno, hablando de las familiares, ¿sus papás sí las apoyan y todo bien? ¿Qué les dijeron cuando ganaron? Sí, no, pues creo que, bueno, al menos las que estamos aquí, gracias a Dios, tenemos el apoyo de nuestros papás. y pues este, Yo creo que para ellos también fue una felicidad muy grande, porque saben que es lo que nos apasiona y vernos felices Ay. y triunfando es, es lo que quieren. Sí, claro. Y bueno, chicas, no se por último. ¿Algún mensaje que le quieran dar a las personas que nos están viendo universitarios, jóvenes, chicas, chicos, quien sea para pues, animarlos a, a seguir sus sueños? Pues que se animen a hacer lo que, lo que les guste, sea sea en deporte, en arte, o lo que sea, que quieran hacer, eh, que no dejen de intentarlo, porque pues intentándose logran las cosas y pues también les invitamos a que apoyen el, el deporte universitario, también, especialmente, cuando... Este, tengamos partidos aquí en casa y demás, es, es muy bienvenida la, la ayuda en la foto. Uh -huh. ¿Hay más? Y pues también invitarlos si quieren formar parte de, de nuestro equipo, pues hay categorías sub 13 sub-15, sub-17 y la mayor, y pues entrenamos en la unidad norte. Ahí En el campo 3. Sí, ahí. Muy bien. Pues agradecemos mucho la presencia de Diana Baquera, Alejandra Navarro, Fernández Careño y Estefany Navarro por estar aquí eh, con nosotros en Multiverso Was. les deseamos el, el mayor de los éxitos y pues sí, como dicen, hay que apoyar el fútbol, femenil, en este caso femenil. <risa> Muchas gracias chicas Bien y gracias, nos vemos gracias. a la próxima. Escuchemos los poemas del alumno Alberto Argumedo Solís, ex estudiante de nuestra prepa 2.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 y para Cultura para Llevar hacemos siempre análisis de piezas de cultura. ¿Qué nos dice? Es verdad. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. El personaje no se siente solo él. El personaje no es solo su persona, su corazón. El personaje es también su contexto. Por su amor le duele no solo aquello que posee, su corazón. Le duele el aire. Le duele su contexto, le duele este contexto que lo ha hecho ser quien es. Y cómo el contexto influye en la persona para que ésta sea sí misma a través de la identidad. La identidad reflejada a través del sombrero. Al autor no le duele solamente quién es en realidad, no le duele solamente el contexto que ha cambiado, le duele cambiar su identidad pero quiere hacerlo qué trabajo me cuesta como te quiero quiere quererla y a través de quererla cambia todo aquello que es él y que vive él quién me compraría a mí este cintillo que tengo todo aquello que es él, todo aquel contexto en que vive todo lo que es quiere venderlo porque ya no le sirve quién le comprará esta tristeza que lo caracterizaba porque esa tristeza ya no es suya ahora toda su vida es felicidad. Dolorosamente comprada, por decirlo de alguna forma. Ella viene a cambiarle esta personalidad de pañuelo blanco para llorar. Y ahora que ella cambia esto en él, él quiere venderlo porque ya no le sirve. Y a lo mejor es doloroso deshacerse de, tu, de su tristeza porque él es su tristeza. Pero aún así quiere venderla porque la quiere a ella. Le cuesta trabajo. Sin embargo, quiere quererla. ¡Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero! Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¡Qué coraje se necesita para ser capaz de vender todo aquello que es uno! ¡Qué coraje se necesita para ser capaz de vender el contexto en el que es uno! Y aceptar que lo que uno era y en lo que uno se criaba... Ya no es lo mismo que antes. Y si bien es doloroso desprenderse. Incluso de las propias tristezas. Que al estar tan. Tan apañadas en la vida de uno. Como un hilo blanco para hacer pañuelos. Al formar su contexto. Incluso una casa dolorosa. Sigue siendo casa. Porque se conoce. Él cambia su casa. Derriba su casa. Y compra otra. Y él, la cosa aquí es que. Cuando Él cambia, cuando Él decide vender todo lo que es, incluso su tristeza, Él sabe que nada es para siempre. Se le ha derrumbado el mito de la vida. Si tu, su tristeza no era para siempre, su felicidad no será tampoco. ¿Qué trabajo me cuesta? Quererte como te quiero, pero te quiero. Soy Alberto Argumedo. Esto es un pedazo de cultura para llevar. Una vez más, les agradecemos por acompañarnos en esta emisión de Multiverso was Sigan escribiendo sus comentarios a nuestra página de Facebook y los vemos en nuestro siguiente programa. ¡Hasta pronto!